Toquicha habla sobre la canción, da su opinión sobre la canción aquella, pera, en The Rolling Stones y dice que lamenta la interpretación. Oh, wow. Después de semanas de ser calificada de racista y misógina, el video de la colaboración de Jay Balvin y Toquicha desapareció de YouTube el 17 de octubre en una entrevista con Rolling Stone, Toquicha habló sobre la controversia y dijo que pedía perdón por la mala interpretación del video. Raimi Paulus, gerente de Tokichi y director del video, agregó en un correo electrónico que el video pretendía ser una representación satírica de los muchos contextos de la palabra perra, así como de la vida en los barrios de República Dominicana. Un representante de J Balvin rechazó una solicitud de comentarios de Rolling Stone el domingo, sin embargo, el artista colombiano subió una historia en Instagram disculpándose con las personas que se sintieron ofendidas por el video, especialmente mujeres y comunidades negras, confirmó que había eliminado perra de YouTube. Desde la República Dominicana en español, Tokisha le dice a la Rolling Stone que la canción era una de las varias que le envió a Balvin y que él eligió específicamente antes de viajar a la República Dominicana para grabar el video dice ella entiendo la interpretación que tuvo la gente y lamento mucho que la gente se sintiera ofendida pero al mismo tiempo el arte es expresión está creando un mundo dijo toquilla afirmando que no participó en la decisión de retirar el video diciendo que no sabía realmente quién hizo la última llamada pero que pensó que había un equipo detrás de esa elección así mismo así mismo eh... Raymi Paula, atención Raymi Paula que te gusta venir aquí, no saludar los Paulus. Paulus, te gusta <risa> venir aquí y no saluda a nadie está buena la, la creatividad de ellos, pero en, en cierto video hay muchas cosas que se pueden malinterpretar, ese tipo de cosas. Yo creo que esa creatividad está buena para películas y para vainas. No. Para, <risa> no y ella para decía también, de, oye lo que ella decía, ella decía que se sintió inspirada a escribir esa canción. Mientras que tenía pues relaciones, ¿verdad? Entonces, que quería desentrañar no, no, no. el juego de palabras con sí, la frase sí, perra calor. No, no se puede ser tan explícita, pues esta muchacha como... como eh, no, no, no, pero... Sí, pero, pero, pero, pero escribió, está bien parece. que ella llame la atención, pero ya me está me quillando, mi me ya toquillo. <risa> no, y mira, y mira, no, cómo, un, mira cómo ella llama la atención, Rolling Stone la entrevista. En un sí. sentido de que o sea, ella estaba así cuando no escribió la acción. Cuando escribió ese himno nacional. <risa> ella estaba haciendo, ¿verdad? Porque son cosas que la gente no quiere saber. Eso, dando usted quiere ser, usted hace, ahí está el olifán usted hace de todo. Haga un olifán. Sí, pero que le dé candela o, o vaya para allá, para Estados Unidos y se meta a trabajar pornografía. Claro, no hay pornografía. Que usted le dé ahí toquilla y salga los videos porno de ella. Porque ya, mi hija, ya... Ya tú tienes a unos hartos con eso. Eso no, eso, no <risa> es, eso no es arte, <risa> ni música, eso que ella eso quiere. No, empezar. no, no, ya. Eso ya, no es tú, arte. Ya, el apoyo se estaba dando. Pero ya Toquilla tiene la gente harta es con esta plebería ¿eh? y estas cosas. Porque si usted quiere hacer un X video, como, como esa página de que hay, ha, haga una vuelta y de video. Ah, no, los videos porno de Toquilla salen el 30. Tú ves, estás todo el mundo esperando <risa> eso, ¿tú entiendes? Eh, y, va, y valen y tanto tú pagas un power de lo entiendo pavo rojo pero Goya. Bueno, no, eso, eso caco lo empeña <risa> oye, ahora tan caros esos cacos van entre en tres mil eso dónde dónde dónde fue bien ya a mí me, me está molestando a mí ya lo, lo claro digo. sí sí toquilla está saltando ya Adiós, que o, Oye la declaración lo que ya ves que ella estaba haciendo el amor cuando sí o sea, de la forma que ella lo dice, tú sabes cómo fue que ella lo dijo. Mm -hmm. No, esa lo que era ya va a neciar tanto ella que la gente se va a desencantar de eso. Me va a ir desencantando claro. y ya sí. estamos claros que en algunos países no, ya no es aceptada. No, pues está jodiendo con, con la música. La no, y dice que entonces se lleva y vino a grabar conmigo, ahora no sé en qué lo metí. Pero es. Hey, hey, hey. O sea, ¿en qué, ¿En qué lío? Dios mío, ah. ¿en qué lío? ¿En qué lío, lío metió a lío llevar? Lío y los cuartos que okay. se gastan en ese video, de hoy. Uno cuarto, no, a Jebabi está bien. bueno que le pase porque lleva y tenía que hacer una canción a su manera, invitarla a, a ella. A su manera, ella. claro. Que, que ella, que ella <risa> tirara. No, yo, no, yo, no, él cayó muy bajo, para mí él cayó bajo. De que vení. Eh, usted, haga su verso usted y, y venga. Y venga para acá, para Colombia. Y vamos a grabar un video aquí en los colores. En eh, la comuna eh. ahí. Ya. Sí, está sí. lo que era de que en una página Rolling Stone, que ella estaba teniendo relaciones cuando quién importa eso ahí se piro para o sea, sacar la canción no ya me está quillando villalona porque no, soy el cobrador de Villalona. villalonito que yo me jaque, <risa> ya <risa> a me mí, tienen a mí no me llaman cobrador a mí, a mí no, sí, ningún cobrador me me ha, ha pasado por mi casa me, me llamó uno. Claro. Claro. <risa> <¿Qué> hizo así me <risa> hizo así una hizo así me, me <risa> hizo eh. coitara la llamada Señores, no, no, no, no, ya. Ella, ella, ella estaba en el estudio eh, cuando, cuando, o sea, ella hizo el amor cuando, cuando estaba en el estudio. No, ella, ella se inspiró cuando estaba en eso. Oh, yes. acaba, y, después, eh, y después, Y después, y después de eso, entonces comenzó a escribir la canción. Sí, dígalo como ya lo dijo, Villalona. No, pero... Ella estaba... Ey, ey, ey, cuidado contigo, cuidado contigo. Oye, ya, esa muchacha, ya usted vio que usted buscó un problema internacional. Así es. Ya, un, Yo creo que estos problemas internacionales no lo lucen a Toquito. No, no. Le puede, le puede Una plaza reta como Colombia. Mucho, reta mucho. Pero mi, mi, mira lo que te voy a decir. Eddie Herrera, Sergio Vaga, Wifrido. Ah, son millonarios por eso. Porque van cada año y hacen un mes de gira para allá, en dólares lo pagan. Sergio Vaga está, está para allá, estaba viendo un video. En Colombia y eso es abarrotado él solo, que no invitando a nadie. ¿Tú entiendes? No, no, no, estoy diciendo que merengue, porque aquí. ¿Qué tiempo.? No, no, no, ¿qué tiempo tú tienes eh, que no ve una fiesta, una discoteca de un solo merenguero solo? Es difícil. A menos que no sea Omega, la asa Eso es verdad. Y hay sujetos que lo dejan solo en la fiesta. No, sujeto está mal. ¿Qué me que... Sujeto, sujeto está más preocupado en ser viral que en ser cantante. ¿Eh? Sujeto está más preocupado en ser viral que ser cantante. No, no, porque el sujeto ya está en Instagram, ya tiene que dar si hay. Es verdad. Sí, ya ¿En tiene que dar. Aparte de ese ahí. elenco. Sí, tiene... No, no, eso está como raro. ¿Qué? <risa> no, eso se no sé yo aquí. Señor. Ha, <laughs> <laughs> ha,